En el año 2018 le hice una pregunta a mi amigo, le dije ¿Quieres que te haga una serie de GTA San Andreas? A lo cual él respondió que sí, y que sea de persecución, y tendría cuatro partes, y el resultado, fue una basura, pero yo lo consideraba bueno porque era mi primer serie, entre comillas. Yo no me daba cuenta, hasta un año después en 2019, donde le dije a mi amigo que quería hacer una remake de la misión de Benjamin en fin eso pasó a principio de año, pero nunca la hice por problemas con el GTA, entonces la hice recién a finales de año, donde acá sí, bueno, es mucho mejor, bueno, en este vídeo vamos a comparar las dos versiones. La original del 2018, o la remake, por así decirlo, en el año 2019. Hola, ¿tú eres Benjamín el amigo de Franco? Sí, soy yo. Acá empieza lo malo, yo solía hacer las cosas a lo random, entonces, estaba jugando y saqué una captura porque sí, porque me daba la gana, y adivinen qué, la decidí poner en el vídeo. Bueno, Benja, no te dejo con el pendejo de C.J. Cállate, cara almendra. Para los que no sepan, cara almendra es una frase que usaba mi amigo, llamado Benjamín. La cosa acá es que quería hacer una serie, que trate de algo serio, pero no, la terminé haciendo de comedia, mal hecha. Bueno Benja te llamamos para que puedas ganar dinero, y mi tío que no tiene nombre pero que todos le llamamos el tío gilipollas, dijo que era un profesional o profesional en eso pero no te fíes mucho de él. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, eso te dijeron de mi guajuajua, no te preocupes. No lo sé. Además me dijeron que usted es pobre mala people. continúa lo malo, se supone que en las series no muestras el radar ni el visor, y yo si lo muestro encima voy al menú a ver el mapa, eso no se hace. ¿Qué haces cara de caca entra al maldito coche? Esto es un asalto marulete. Viene el burro y te la va, ah, espera no, no, no. En esta parte se supone que Benja tenía que preguntarle al tío gilipollas cómo tuvo un auto, y él dice que lo compro, a lo cual pasa ese flashback sin sentido. Y volvemos a la comedia mal hecha. Hola soy yo Benjamín, el más sexy de todo GTA, las chicas no pueden hacer nada al respecto, todo el mundo me pide autógrafos, soy el macho alfa de los santos, soy millonario, Un según el tío gilipollas esta es la tienda. Acá quise imitar un diálogo de la película Mulan, para molestar a Benja XDB, pero volviendo al tema, se supone que Benja iba a ser ingenuo, y el tío Gilipollas y CJ, tenían que darle reglas de lo que tendría que hacer por una especie de radio o qué sé yo, sin que Benja sepa que está haciendo un robo. Creo la maté, bueno tengo que romper esta caja mala pipol, pero cómo la rompo... Pues con la mano imbécil. Muah, huah, huah, por fin tengo mi dinero, pero qué es ese ruido. <risa> Quédese quieto, es la policía. Acá puse el truco eso ya para reparar el coche y luego seguimos con todo el tiroteo. Ya, no se mueva. <risa> ja, ja, ja, ja malditos vallas, a mí nadie me... <risa> Acá mágicamente transportan a Benja en un auto supuestamente seguido por la policía, atropellando a CJ de noche mientras ahí es de día. Vaya. ¿Vieron eso? Un policía entro, y Benja se teletransporta afuera, Dios en fin, luego pongo una canción de Dragon Ball y menciono a una suscriptora y en fin, pongo el truco de que no te persiga la policía, pongo una foto de mis amigos y se viene la peor escena de todas. Ahora, ahora, ahora. ¿No? Ese flanco es un asco X3, a ver primero me acerco, luego, repito tres veces una escena del policía, para simular una escena donde se acerca, luego se ve a CJ, en el carro cuando se aleja, y luego viene el policía chocándose y explotándose, encima pongo el efecto del WTF boom. Dios mío. ¿Y? ¿Encontraste la plata? Sí. ¿Me la das? No. Y se termina con una incoherencia, porque le pide que le dé la plata si se supone que Benja, entre comillas, está ganando su dinero, en fin vamos con la segunda parte del original subida un montonazo de tiempo después de la primera parte por vago XD. Bueno tendré que ir a matar al estúpido de CJ. lo mataré por haberme hecho una misión suicida malapipol. Empezamos otra vez mal, en mi opinión esta parte como la tercera son las peores, en fin, porque esta Benjamin Jefferson, si él estaba en la casa del tío gilipollas, además por errores del texto, no tenía la voz de Carlos que es la que uso para Benjamín, y tuve que poner la voz de Diego con el pitch menos 30, en fin esta parte es de pura comedia mal hecha, aparte de que, tuve que editarlo con Camtasia, por problemas con el Sony Vegas, en fin por eso los audios tienen repetición al final. Ese cabrón de va a haber por meterse conmigo, ese estúpido cara almendra. Almendra. Voy por ti, maldito Con Permiso, Por fin te encuentro, maldito pendejo. Pendejo. Se nota el cartel del menú de trampas. Porque me insultas Benja. Otra vez se nota el cartel del menú de trampas. Lo usaba para cambiar de skin de Benja a CJ en las escenas donde hablaban. Más adelante diré por qué. Casi muero por lo del tío gilipollas. Ahora te mataré. Jajaja, ja, ja, no podrás si antes te mat la conversación más extraña entre personajes que ni siquiera se conocen. Encima que fue ese cambio de pantalla. También miren esa ambulancia, no estaba ahí. Este oh, mato muere. Jajaja, ja, ja, lo que el tonto no sabe es que es un clon, ahora lo mataré con esta bazooka bazooka Muere. ¿Alguien puede decirme qué fue eso? Primero un plano de CJ con zoom disparando a la nada porque Franco no sabía poner dos personajes, luego inventándose que es un clon y segundo no se ve cuando le dispara la bazooka, y lo que se ve es una explosión suicida del mismo CJ. Más tarde, ¿qué? Porque quieren matarme. Vamos a vengar a CJ por lo que le hiciste pedazo de puti claro CJ es mundialmente conocido. <risa> Uf, por suerte me pude recuperar. Ah, una llamada de Franco. ¿Qué? ¿Un arma? Ok, ahora la busco, la busco. Más tarde. Así que este es el arma que me dijo Franco. ¿O qué lanzaré? ¿Qué lanzaré? Esa no es el arma del primer capítulo. <risa> Así que tú mataste a CJ. Maldito te mataremos, daremos. ¿Qué? ¿Quién me habla? Ah. Y no mires atrás, atrás. ¿Qué? A ver siguiendo la lógica, primero, ¿cómo lo llega a escuchar si ni siquiera se ve a la persona? Segundo, ¿cómo apareció atrás y luego se desmayó? Tercero, esa grabación aproveche que se había atropellado para ponerla al pedo. Esto es lo que te pasa por haber matado a CJ y al tío gilipollas. Como saben ellos lo de CJ y el tío gilipollas si ni siquiera estaban en la pelea, y si vieron todo como saben lo del tío gilipollas, ya que según la lógica de un bazucaso murió. Pero déjenme salir, ustedes no se saldrán con la susa ustedes van a morir por mis manos por la culpa del CJ y el tío gilipollas casi muero, y escuché de un vaya que eso era una trampa para acabar conmigo ya que... a casa ya, el edificio explotara Acá como estaba más al pedo que nunca, no se me ocurrió poner una historia por así decirlo, y inventé eso del vaya que había escuchado de no sé dónde un plan para matar y que se yo bla bla bla y nunca se explica por qué Benja está agachado ni cómo harán para que explote el edificio. Smoke vamos. Smoke vamos. Ok, chau caralmendra. Hola Benja, soy yo Franco. Gracias. Ok. Chau. 7, 6, 5, 4, 1, 3, 2, 1. Me vengaré. Lo voy a matar. Sin comentarios. Ya estoy yendo por ustedes, prepárense, para su fin. ¿Es en serio, Franco? Soy duro de matar, ustedes ya no pueden contra mí. Vaya, vaya, ¿regresaste? Sí, el me ha vuelto. ¿Vas a morir? Vengaremos a CJ y al tío gilipollas. ¡Morirás! Ustedes morirán, por su culpa casi muero dos veces, esta vez, morirán con mis propias manos, daré todo y tuve que sacrificarme en misión suicida malapifón, ustedes, ustedes, ustedes, están, están, muertos. Oh, del Smoke, hijo de almendras, te mataré de una vez. Cállate me tiene harto, oh, oh. mandale saludos desde el cielo a CJ. Ustedes querían mucho a CJ, pues ahí lo tienen. Wow, la pelea estuvo bien excepto por un par de cositas pero bueno no salió tan mal ¿verdad? Ahora que mi vida está libre, veré la nueva temporada de mi hermano es un clon. Mejor me apuro, cojones. <risa> El objetivo de este remake, es simplemente rehacerlo bien, y este fue el resultado. Entonces, ¿para qué querías verme? Verás, hace poco conocí, a un tipo llamado, Benjamin y me hice su amigo, y le quiero gastar una broma. ¿Y qué clase de broma? ¿Recuerdas ese casino que estaban construyendo ayer? Pues bien, todavía no hay empleado, y la policía lo vigila. Le diremos que es nuestro local y le diremos que le daremos dinero si viene contigo. Wow, está muy buena la idea, vamos a hacerlo a ver qué sale. Empieza bien, CJ recibiendo a su tío, diciéndole que le quiere gastar una broma a un amigo que acaba de hacer llamado Benjamín, primer punto, seguro dirán en los comentarios que tampoco tiene sentido hacerle una broma a un amigo que acaba de conocer, pero, la cosa es que combina la seriedad con la actitud de los personajes del loquendo, porque la original ya estaba arruinada de por sí, y CJ piensa estará divertido por la misma razón explicada. Le acabo de decir la dirección, algo que tú llegas él estará ahí... Ese debe ser el tipo. Hola, ¿tú eres Benjamín el amigo del tío gilipollas? Sí, soy yo. Y asumo, que tú eres el tal CJ. Sí, bueno Benja te llamamos para decirte que mi tío, y yo, tenemos este negocio, y con él puedes ganar dinero, nosotros te dejamos. Oh, muchas gracias, pues entremos. Por el momento va bien, hasta tiene su presentación, y también diálogos sacados de la original. Wow, qué grandioso lugar, es muy bello. Lo sé, y en ese lugar de adelante podrás conseguir dinero. Wow, este lugar se ve increíble. Si se preguntan por qué le puse brillo en esa escena es porque no se veía nada así que le puse brillo. CJ. Alto ahí, no se mueva que hace usted en un casino en vigilancia de policía. Esperen, aquí me dijeron que podía ganar dinero. Ganar dinero. Esto es propiedad no abierta, vas a morir. Esperen, esto es un malentendido, un error. Un error que va a ser corregido, despídete o ve a la cárcel. Jamás. Gua ya, ya. Se está escapando. Aunque la escena no sea la gran cosa, es lo más decente para que no quede como la original Atención, a todas las unidades un tipo se ha metido al casino, hay que acabar con él Por favor, basta, me estuvieron engañando No intentes engañarnos Tengo que conseguir un vehículo Está intentando escapar, atrás Sal del auto tengo que escapar, no puedo más, no debe haberme metido en todo esto todo por culpa del río gilipollas, no sé si en esta batalla contra un montón de policías, ganaré o moriré, pero eso lo decide el destino, estoy muy cansado, se nota que en el mundo no hay justicia. Vamos, entregate, todo termino. No puedo más, son demasiados. Me estoy muriendo. La escena fue más corta pero fue mucho mejor que la original. Durante estos 10 días me dijeron que la policía sigue buscando. Ahí está la policía, tendré que salir de aquí sin que se den cuenta. Uf, estuvo cerca. Ahora sé, que tengo una misión, la cual es matar a los que me hicieron esto, el tío gilipollas, y CJ, la misión de Benja. Esta escena concuerda con el título del vídeo loquendo puesto que en el original ni siquiera se menciona esto. Ahora iré hasta la casa del tío gilipollas, porque una vez fui a su casa, y creo que me acuerdo dónde era. Esta escena de diferencia del original se muestra como Benjamin sabe la dirección de la casa del tío gilipollas, puesto que fue, siendo que en la original simplemente se mostraba que estaba ahí. Con suerte sé dónde es Grove Street, el tío gilipollas me lo ha dicho. Lo mismo sucede pero ahora con Grove Street. Al fin llegue, ahora sí. Hola, tío Gilipollas. Benjamín. Me las pagarás por eso del casino. Espera, ¿qué haces con eso? Espera. <risa> No, mi casa se quema espera ya, ya. Por tu culpa casi muero, no puedo creer que haya sobrevivido Ahora toma esto, esto es lo que te pasa Esta escena mejora la muerte del tío gilipollas debido a que simplemente en la original no se veía su muerte y se representaba con un disparo Ahora sigues tú, CJ Saldré un rato afuera. Ha llegado tu hora, CJ. Un helicóptero, acá lo no único malo es que se ve el modelo de jugador del Dillon. Lamento haberte dejado en el casino, es que... Es que habían un montón de policías que casi me matan, así que tu hora ha llegado. ¿Qué? ¿Policías? Bueno, lo que pasa es que... Es que quisieron gastarme una broma, una broma que le costó la vida a tu tío. ¿Qué? ¿Qué? O sea, tú, tú mataste al tío gilipollas. No puede ser. Si puede ser CJ, y ahora, tú... compartirás su mismo destino. Esa, es mi misión. No te lo permitiré, vas a morir Benjamín. No voy a permitir que tú me ganes, ¿sabes que la policía me estuvo buscando desde que me hicieron esa broma? ¿Sab Benjamín si tiene su pelea con CJ, apuesto a que yo si tuviera muchos suscriptores después de tanto tiempo sin subir la segunda parte se decepcionarían, menos mal, así que la pelea es buena, no como la otra que simplemente es CJ está disparando al aire simulando que está Benjamín enfrente. ¿Benjamín? ¿Qué? ¿Se fue? Aquí, arriba. Wow. Espera. Ahora sentías todo lo que yo sentí cuando salí del casino y del hospital por heridas graves, pero peor, muere. Espera, Benja, por favor, te lo pido, para. No. Esperen, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen allá? La policía dice que el te traiga vivo o muerto tendrá una recompensa y para tratar de que no escapes te vamos a matar. Yo no voy a morir, ustedes, aunque sean un montón los mataré, no importa lo que pase. Miren, es el criminal Benjamín, Atrápenlo. ¿Qué? No no no, esperen esperen a... La escena de Benja con la bazooka es mucho mejor que la original que se decía que era un clon jajajaja. Ja, ja, ja. Bueno en esta versión se dice que el que lo traiga vivo o muerto a la policía ganará recompensa, esa es la razón por la que atacan a Benja, no como la original que es todo por CJ. Por suerte todo ya está calmado, uff. No me está gustando mucho estos lugares, debería irme a un lugar muy lejos a... En esta versión Benjamín pasa días en el hospital, siendo que los médicos no saben nada, lo único es que tendría que ser buscado cuando saliera, pero como Benja se escapó la otra vez, no volvieron. En esta versión, Benjamín no consigue la minigun otra vez para matar, sino que planea irse, pero Sweet lo detiene con un batazo, mejorando el simple cambio de escena de la original. Esto te ganas por haber matado a mi hermano, CJ, y al tío gilipollas. Me duele todo el cuerpo, que me hicieron, o que me van a hacer. Hemos dejado un explosivo en este edificio, y te golpeamos para que no te muevas. Acá tampoco se muestra cómo Sweet puede saber lo del tío gilipollas, aunque, aquí las teorías pueden ser más aceptables como por ejemplo, CJ y Benjamín antes de pelear se pusieron a hablar sobre la muerte del tío gilipollas. Podría ser probable que Sweet haya escuchado eso y contado a sus amigos, y cuando volvió, CJ estaba muerto, seguro murió en el hospital. Adiós. Esperen, no tengo... Tengo que salir de aquí, ouch, ouch, esos idiotas me golpearon mucho, tengo que salir de aquí antes de que esto explote, Ah, ah, ah. un paracaídas, bien, saltar. Esto es un dolor tremendo, pero no hay tiempo ahora, debo ir a matar esos groves. Genial, pude aterrizar bien, ahora veré si están en Grove Street. Bien hora del de fin de uno. Estuvo bien, la cosa es que Smoke y Raider murieron muy rápido así como Sweet no tuvo una muerte buena, por lo tanto esto queda en decisión. Así que pudiste escapar, pero no importa te vamos a matar, para vengar la muerte de para el tío gilipollas y Smoke, maldito. Acá llámate a Raider, sigues tú, ya ríndete. Jamás, yo pelearé hasta la muerte. Ah, no puedo más. Ah. Se nota que le deprimió todo. Bueno, solo me queda una cosa por hacer. Voy a irme al aeropuerto. No puede ser la policía, otra vez, diablos. Me tienen que dejar en paz No los soporto, déjenme en paz Ya sé qué hacer Vienen detrás mío, jajaja ja, ja. Les tenderé una trampa Atracernos. está justo ahí Absolutamente mucho mejor que el original es increíble que todo esto me haya pasado, nunca sabré si una fuerza maligna me persigue, porque a mí, pero bueno, tendré que irme de los santos. Todo el mundo me persigue, solo me queda decir. Adiós. Alguien que no haya entendido la original, se podría decir que Franco lleva a su amigo al mundo de videojuegos mágicamente conoce al tío gilipollas CJ, lo quieren matar porque si después nada puede con él los mata porque si se va a ver mi hermano es un clon justamente como el mato a CJ. Y para la segunda se podría decir de los amigos que quieren hacerle una broma a su amigo y luego acaba en tragedia así que se tiene que ir de los santos. La original la considero basura puesto por varios motivos como por ejemplo, mala edición, chistes innecesarios y muy malos, comedia tonta, la actitud de Benjamín es el original, y lo peor de todo, no está hecho con el guión, todo está hecho con el menú de trampas y en el modo partida normal, se podría decir que está más basado en las ideas de Benjamín y lo que él mostraría. Del 1 al 10 yo le doy un 2,6 El remake El remake, la considero una corrección algo prolija de la original contado desde cero Otra historia de una broma, la diferencia es que Benjamín ahora es amigo del tío gilipollas Además que es tiroteado en el casino, y no en la tienda Vinco Le quema la casa al tío gilipollas, y al final se va en un avión a otra parte A este remake le doy un 6,2 no es la gran cosa Atentos, acá viene el mensaje importante que le tenemos que decir corre vídeo. Hola amigos, soy yo CJ, ¿Cómo han estado? Yo bastante bien, hemos estado filmando un vídeo para después subirlo, el vídeo se llamará, La Venganza de CJ, Remake, si chicos sí, si, tengo barba, por cuánto tiempo creen que no aparezco en el canal, y no se pierdan los próximos vídeos, estarán geniales, adiós.